hola amigos de youtube cómo están les saluda su amigo daniel de aquí de su canal de mexcam y estamos de regreso con otro excelente video de otra aplicación que nos pasaron en la escuela de inglés muy buena bastante buena para qué nos sirve bueno nos sirve para muchas cosas pero principalmente para aprender el idioma pero a través de canciones esto va a ser un poquito más divertido en los videos anteriores les pasé dos aplicaciones para ver este frases que no sé hayamos enseñado o hayamos aprendido en nuestros cursos de inglés, pero aquí es al revés. No les ha pasado, sobre todo en los países latinos, yo hablo por mi México, que andamos en la calle, andan en el carro... Etcétera, y andamos disque cantándole, el, haciéndole al güey que... What you, you? <ríe> qué you? Que ridículo, o sea, no hablamos inglés pero lo tararíamos, o Bueno, con esto ya nos quitamos de mamadas. Y por fin vamos a ver qué, qué chingados dicen las canciones, ¿sabes? Por fin vamos a entender las letras. Pero sobre todo es una especie como de videojuego. Porque nos pone la canción, pero aparte vamos a poner... ¿Qué frase nos falta? Es decir, va a poner la letra, pero va a haber huecos. Nosotros tenemos que completar los huecos. Nos va a dar puntos, cuántos fallos tuvimos, etc. Está muy divertido. Y también mencionarles que esta aplicación la pueden encontrar en el Google Play y en el App Store para los forosones del iPhone. ¿eh? Y es bastante sencilla, bastante, bastante sencilla. Miren, aquí es un ejemplo de cómo se vería en su celular. Por ejemplo, aquí falta una palabra. Ustedes van a escuchar la canción y van a tener opciones múltiples. que es lo que dijo, no? La canción o el cantante, más bien. No la canción, el cantante. Bueno, pero yo con fines del de video no se los voy a mostrar en el celular, sino más bien en la página web, en, en mi computadora de escritor, en mi laptop. Tienen que crear una cuenta. Yo ya creé la mía. ¿Sí? y bueno pues están los géneros, hay diferentes géneros musicales o pueden buscar una canción muy particular, yo por ejemplo voy a ponerles la de another one, another one bites the dust, The Queen y aquí nos pregunta eh, ¿qué verse qué nivel queremos empezar, bueno Supongo que la mayoría de ustedes van a empezar como principiantes y ya después van incrementando el nivel o el desafío. Que ya, esto ya me parece muy fácil, el nivel principiante. Vámonos al intermedio, algo que me rete más. <ríe> y así van a ir avanzando hasta llegar al, al nivel experto. ¿eh? También tiene una opción de karaoke. Esto se ve interesante, ¿no? Supongo que tienes que cantar. Para los que les encanta la cantada, pues eso, esa es una opción. Y, y evitar ya estar acá. What you with you? <ríe> no mames. Bueno. Vamos al nivel principiante. Así es que vamos a ponernos chidos. Dice que pulse play para iniciar el juego. Excelente. ¡Uh! Ok, play para empezar. Tararán, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, pam pam pam pam pam pam tan, tan, tan, tan, tan, pam pam pam tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ¿Qué dijo? <risa> ¿Qué dijo? Dijo Steve Walks Down the Street. Pero ¿qué dijo? Eh? Otra vez. Vamos a ponerle aquí para repetir. Mm, bueno, si no alcanzaron a escuchar bien, le dan clic aquí. Ya les pone la palabra, me parece. No, pues cuando, chingados. Híjole, no alcancé a escuchar bien Qué dijo aquí A ver, otra oportunidad más Uh, people Dijo people Oh, pull, pool. pool, yeah Oh And no sound of the bitch. Sound of the feet Oh How Mm. ¡No! ¡Híjole! He's fit. Machine guts. Machine what? ¿Otra vez? Ready go. Sí. Es que su inglés es más británico. Are you ready? On the edge. Oh, empieza con E. Are you hanging on the edge, en la, en la, en la orilla? ¿Qué dijo? Rip. Excelente, Rip. Beat The sound of the beat Another one bites the dust Esto está fácil Another one bites the dust Another one eh? Another one bites the dust Hey I'm gonna eh? Ah cabrón I'm gonna get YouTube. Bueno, vamos a pararle porque si no YouTube me va a estar a estar chingando que porque tiene derechos de autor esta canción. Pero bueno, está muy padre, ¿no? La verdad, está muy divertido. Hasta lo podemos hacer entre familia. Este. Uno le pone play, etc. Y los demás tratan de adivinar qué dijo. ¿eh? Pero todo lo que jugamos. Fueron 53 puntos. 11 huecos de 30, 9 aciertos, 2 fallos y bonus por 3. Y pueden buscar canciones, pueden buscar de Los virus, de Michael Jackson, etc. Uno cree que son fáciles las canciones, pero se van a sorprender que la letra no es tan fácil. ¿eh? Y sobre todo aquellos cantantes británicos que tienen como una pronunciación un poco más diferente que, que la gabacha. Si sí van a poner el oído y dice, ah ¿qué dijo que... Qué, qué? Pues más que nada por el acento. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Compartanlo, Pónganle like para que se distribuye más este video en YouTube. Y más personas puedan acceder a él. Y bueno pues nos vemos en futuros videos. Adiós.